Happy birthday, you. Otan llovío Medetoyosan. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Scouting por el SIF, por decir, por el cumpleaños de Watanabe yo. Es muy necesario, yo lo tengo que hacer. Está en mi. en mi cora. No solo eso, sino que. Además de completar todo esto, hacer los cinco pasos. También tenemos 10 ultra raros asegurados. Así que vamos a empezar con lo que tengo que hacer, que es. ...uno más de Muse, que me lo regalaron, así que, vamos con eso. Ya me arruinaste el día. Bueno, podría haber sido uno solo. ¡Chun chun, máximo power! ¡Full power! ¿Por qué dos Kotori? ¿Me estás queriendo decir algo? A ver. Yo-chan Scouting Birthday. Empecemos. Oh, English. Creo que son 2000 en total. No, no, nunca hice la cuenta. El mínimo 3 Watanabeo ultra raro quiero. Necesito. Mi alma lo quiere. Que no sea otra eh, super raro asegurado, ya me está lastimando. Es la idol legendaria. Lo que tiene a la mano. Lo bueno es que el scouting posta es lo que va a ser al final, así que... Por Dios. Es Espero todo un año para hacer esto. No me hagas esto. Van a hacer todo... Ahora Te odio Dios santo Comparado a lo, a lo del último video Esto me está dejando muy mal parado <risa> Es joda Sí, era una señal. Demonios. Maximum power. Me habrá salido como 10 veces. De verdad, garantizado super raro o superior. Uno garantizado. Bueno, gracias. Ah, ahora sí. Ahora vamos viendo. Ahora es como que Te haces el difícil, ¿eh? Sí. Bueno. Qué raro suena yo, Guatana Bello. Pero es nueva. Y me encanta la pose. Bueno. Yay. Yay, yay, yay, yay. Y el último, que es un ultra raro asegurado. Último paso. ¡Yay! Es el escenario perfecto. Sí. Espero. seguido. Está bien, canal. Está bien. ¡Wow! ¿Será? ¡Uh! ¡Nuevo! ¡Sí! Yo gané Suki Actualmente me siento Dios Es como que El último Del De lo que es esto Lo que es el scouting de cumpleaños El último Es un nuevo de Batana bio. Este video ya está realizado pero, nos queda algo más. Ultra raro asegurado, 10. 10 ultra raro asegurado. Nunca vas a ver algo así. Porque están los 10. Va a ser todo arco Presta atención. Porque es muy raro que esto pase. Es muy raro que lo veas. Así que vamos a darle. No, no, no. Este va a ser lo mejor que vas a ver en tu vida. El mejor escenario. Ahí es plástico Vos mira bien. Esto no es clickbait. Esto es lo que está pasando ahora. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, ta. ¿No me van a hacer así con todos? Nunca más voy a volver a ver esto. No puede ser. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Corta todo, ya está. ¡Ya gané! Mientras sea una, Watanabe, yo está bien. Una solo mínimo. ¡Sura! Un par de nuevos estaría perfecto. La primera. La segunda. Sí, la segunda. Este creo que sí, se la tengo. Creo. Sí, creo que sí. Perfecto. Detesto. ¡Otro nuevo! ¡Perfecto! No, no, este es un no parar, no es top, dale. ¡Ah, chicas! <risa> ¡Este sí que ya la tengo! ¿Por este. Porque se acercó mucho al micrófono? Ya la tengo. Hace mucho no me toca... Tanto Yohane como... Como Mari No me salen hace bastante. Bien, sigamos Tsushima ¡Ah! ¡Yo Oh no, esta ya la tenía ¡Uy! ¡Casi! ¡Ay! ¡Al palo ahí! ¡Dios! ¡Chu! ¿Este no me salió ese en el último día? Creo que sí. Uy. Bastante, ¿eh? <tose> <tose> Nueva. Me encanta. Oh. <tose> Dios, ¿qué me querés decir? Ya está, ¿no? ¿Justo la última? Justo era la última. No, no, no, no, no. O sea, nunca más vas a volver a ver esto así. O tal vez sí, vamos a ver, vamos a esperar. Así que. Espectacular. 10 ultra raro asegurado. Espectacular. Y así termina lo que es el mejor video que hice del Cifax. Porque además de tener 10 ultra raro asegurado, pude hacer un scouting de Guatame Bello y que justo me salió. Bueno, este, al menos pude tener justamente la última del scouting del cumpleaños, uno nuevo. Así que, por mí, perfecto. Espectacular. ¿Es un video cortito? Sí, pero... Pero que conste que lo hice con mucho amor. Otan, yo de o meto. Yotan, nos vemos. Seguro carano, que idea.